¡Hey! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos de las a, a tu canal tutorial Somos el canal actualizado En las últimas novedades tecnológicas Por eso si eres amante De las actualizaciones de Whatsapp Plus Te traigo la última versión 17.70.0 Para que te la descargues de inmediato Aquí abajito en la descripción del video Les dejo el link para que obtengan Esta nueva actualización No se te olvide guardar tu copia de seguridad Ok Antes de empezar Ya sabes que es muy importante que te suscribas ya que nos motivas a mejorar para entregarte la mejor información en aplicaciones empecemos Ok, ya estoy dentro de mi WhatsApp Plus El cual les trae unos temas que están pero, pero, pero Muy bonitos, muy geniales, mis amigos Ya sabes que el descarga está que veáis en la descripción del video Y en primer comentario fijado Mis amigos, vamos a irnos a la parte de inferior Donde está el más aquí Donde se esperan las cuatro opciones Como los temas de, de llamadas y los la tienda de temas Vamos a irnos aquí, a mis amigos, a la tienda de temas y vamos a obtener los nuevos temas que ha traído esta nueva actualización los cuales están pero geniales, muy geniales si ves estos temas que se encuentran aquí, estos cuatro que se encuentran aquí, son los que han traído esta nueva actuación totalmente gratis para ti. Vamos a descargar uno de ellos, vamos a darle clic allí vamos a compartirlo a cinco amigos o grupo para desbloquear el super tema. Vamos a compartirlo rápidamente aquí a uno, dos, tres, cuatro y 5 y enviamos y automáticamente te aparece el botón de descarga y lo vas a empezar a descargar, mis amigos vete ahí abajito donde dice suscribirte y darle clic para que te suscribas a tu canal favorito, listo mis amigos, esperemos que descargue este tema el cual se aplica automáticamente después de que descargue se ha descargado y se está aplicando, se va a realizar nuestro whatsapp y ha aparecido nuestro tema el cual está pero muy hermoso, estoy muy contento, muy feliz por traer estos temas, los cuales están, pero muy chéveres, muy increíbles, mis amigos. Si entras a un chat aquí, por ejemplo, puede ser, vamos a darle aquí a este y va a aparecer todo, allá, al fondo el tema que hemos descargado. Va a aparecer también esa imagen, esta increíble tema el cual está pero muy hermoso muy pero muy muy increíble mis amigos si ya vas a poder obtener todos estos temas los cuales están muy geniales todo está funcionando correctamente los temas los cuales el teléfono cuando te llamen ya lo vas a tener unas llamadas aburridas sino que vas a tener estas increíbles temas para tu llamada porque no sean tan aburridas sino que van a tener este fondo el cual va a ser muy llamativo para ti podemos descargarlo igualmente vamos a a elegir puede ser este, y vamos a, a, a desbloquear. Y así, igualmente compartiéndolo a cinco amigos o grupos, y se establece por defecto. Y ya sea, tres o te llamen, va a salir este hermoso efecto. El cual está pero muy hermoso, está genial, mis amigos. Todo funciona correctamente. Lo que es también la seguridad y publicidad está funcionando correctamente. Aquí la oculta, última vez la. Desactivar la, la de envío Aquí lo que es ocultar el estado Ante eliminar estados Aquí todo está funcionando correctamente Todo funciona correctamente Ya sabes, descargatelo de inmediato La última versión 17.70.0 Mis amigos, suscríbete al canal Ya sabes, suscríbete al canal Mis amigos, todo está pero muy genial Todo funciona correctamente todo funciona correctamente y eso es lo que me gusta que funcione todo correctamente, todo lo que es la pantalla aquí de inicio todo funciona correctamente, lo que separa grupos eh, cabezas de inicio, usar o mi nombre, todo funciona correctamente lo que separa grupos, todo está funciona funcionando correctamente mis amigos, ya sabes, vete y descárgate rápidamente estos temas que están muy geniales mis amigos, hemos llegado al final del video ya sabes, vete ya a suscribirte, dale en la campanita para que no te un tipo de contenido que te subiendo en tu canal favorito. El cual te trae las novedades actualizadas. Las novedades más recientes. Nuevas novedades, mis amigos. Las novedades tecnológicas. Ok, mis amigos. también me gusta. Y un comentario aquí bajito Para que nos motives a seguir entregándote la mejor información en aplicaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.